...estamos en el local de la Unión Ferroviaria, seccional Lynch aquí en la calle Salazar, en pleno centro de hurlingham porque hay una actividad que están desarrollando el grupo TGD Padres de hurlingham Se trata, como sus iniciales lo indican, de lo que conocemos como Trastorno General de Desarrollo, que involucra una serie de problemáticas que lamentablemente... Todavía no son lo suficientemente visibilizadas, no se conoce mucho de ello, es un trabajo importante el que las familias llevan adelante para dar a conocer este tipo de, de situación que atraviesan familiarmente, cercanamente. Hoy estamos con un grupo de referentes de este grupo aquí en, en Urlingham y bueno, preguntarles en qué consiste en primero la actividad de esta tarde. Hola, ¿qué tal? Eh, la actividad de esta tarde más que nada es para juntarnos las familias, que tenemos personas con eh, familiares con autismo, y para poder organizar el año. Tratamos de que, primero, conocernos, hacer catarsis, porque también es muy importante para nosotros también escuchar otras realidades y la verdad que todas pasamos por lo mismo. Entonces, el conocernos primero y el poder organizarnos también lo que va a ser el 2 de abril. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y de diferentes lugares se va organizando eh, qué se hace ese día, más que nada para concientizar, porque lo más importante para nosotros es concientizar para poder también defender los derechos de nuestros hijos. ¿Y cómo, cómo fueron poniendo en marcha este grupo de padres TG de Burlingame y este grupo nació allá por 2017 con iniciativa de una mamá, que todas, cada una por su lado, o sea, todas familias, madres, de personas con autismo, eh, ella pensó en la idea de poder armar un grupo y estar en contacto desde acá, desde el distrito. Y bueno, eh, hoy por hoy ya somos más de 140 familias en el grupo de WhatsApp y bueno, la idea es brindarnos contención, apoyo, información, bueno, contactar como hoy tenemos la suerte de contar con Karina, que es quien se encarga de los trámites referidos al a CUD para hacer el certificado de discapacidad para la renovación. Uh -huh. Y la verdad que es importante, también hicimos charlas, trajimos profesionales, médicos, abogados, mamás que, de adultos, ¿no? Porque hay muchos que la vida adulta nos toca de cerca y parece que es, un, es una problemática, digamos, una el trastorno solo pareciera que es en la infancia y no. Después viene la vida adulta, el autismo continúa y qué, qué hacemos con esas personas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los primeros problemas con los que se encuentra una familia que tiene un, un integrante justamente padeciendo este tipo de trastornos? ¿Cómo se dan ese tipo de problemas? ¿Con qué se encontraron ustedes, en, al menos en su experiencia personal? Y el tema de la burocracia que tenga que ver con los trámites es una de las problemáticas que atravesamos todas las familias. Tanto los que poseen obra social como las que no poseen obra social. Porque hacer los trámites para las que poseen obra social es engorroso y a veces se pone hasta el punto violento porque no, uno no tiene toda la información concreta y entonces va aprendiendo sobre la marcha. Y las personas que en el grupo son una gran mayoría que no poseen obra social también es una gran problemática porque no consiguen lugares para hacer terapia, porque en lugares municipales o están colapsados o llega a una cierta edad y ya no tienen lugar. Me parece que lo que planteaba recién María de Los Ángeles con la vida adulta es algo que hay que trabajarlo. En mi caso todavía tengo un mi hijo muy chiquito y otras personas como María de Los Ángeles y como Gaby que van abriendo el camino, porque lo que hicieron ellas fue abrir el camino. Y hoy se encuentran con esta problemática de la vida adulta y no encuentran lugar para sus hijos. Sentir que no hay un lugar donde puedan contener a tu hijo es también muy violento para nosotras. Entonces creo que el grupo hace esto, acompañarnos, escuchar, poder organizarnos y poder tener algunos objetivos a cumplir. Eh, ¿Qué pasa con el tema del diagnóstico, que es un asunto hasta arribar a la conclusión de que existe ese tipo de trastorno? Me imagino que deben peregrinar por distintos tipos de médicos y demás. ¿En tu caso cómo fue? Eh, mi, mi hijo tiene 17 años y, y evolucionó mucho hasta el momento de, el tema del diagnóstico cuando me dieron el diagnóstico no había muchas personas como Facu con ese diagnóstico y, y, y cuando te dan ese diagnóstico y te dicen que no tiene cura es muy duro al principio es como una ruptura en, en la familia y, y la aceptación del resto porque el resto aún hoy en día es como muy discriminativo tanto en todos los lados que vos Circules con tu hijo y lo que buscamos en la familia a veces es como aislarlo. Y, y al tener un grupo así de padres que te contienen, te das cuenta que no, que aislarlo no es la solución. Hay que salir con él, que él aprenda a manejarse, a adaptarse con otra persona. Que las otras personas te tienen que adaptar porque todos somos diferentes en sí. Cada persona es distinta a la otra, entonces te tienen que aceptar y... Eh, y pensaba respecto al tema de las necesidades, ¿no? lo que falta me imagino mucho por hacer eh, si ustedes tuvieran que trazar objetivos a, a corto plazo o necesidades inmediatas que hubiese que resolver ¿cuáles son? Y Servicios médicos es tal cual el equipo del neurodesarrollo que cuando el año pasado se aprobó la adhesión del municipio de Burlingame a las leyes nacional y provincial de autismo eh, estaba la idea de armar el equipo del neurodesarrollo que cuente con neurólogos, con psiquiatra y con profesionales capacitados, ¿no? Que eso todavía se viene armando, pero viene lento y, como bien explicaba Paula, para la enorme demanda que hay en el municipio, eh, eh, es como que no llega a cubrirla, ¿no? Y, aparte, hay otra problemática también. En mi caso, mi hijo tiene obra social y yo a su vez le pago el psiquiatra aparte porque no en la obra no hay cobertura, pero no llega, no es lo que él necesitaba. Entonces, a veces ¿qué haces cuando no no encontrás la, la solución, ¿no? Uh -huh. Ante mi hijo estaba con un pasando un momento difícil y vas al médico, no te da respuesta, decís, bueno, Busco por afuera y ahí lo tenés que pagar de tu bolsillo. Que, o, si, sí. o si la hora social te lo cubre, bueno, por ahí presentás la factura, pero esperás sentadito que te lo... Mucha, que mucha traba burocrática todavía sí, en el medio. Creo que básicamente lo que más limita es la burocracia. Si tuvieras que recomendar vos y cada uno de los que integran, cada una de las que integran el grupo eh, a una familia que se encuentra con una situación que no ha podido definir del todo, no ha llegado el diagnóstico, pero que en base a la información que ha ido trazando y que ha ido en aumento, afortunadamente, eh, ¿cuáles son los primeros pasos que vos recomendarías para una persona en esa situación? Eh, yo te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí cuando, como mamá. Cuando las mamás tenemos una duda y vemos que hay algo que no nos está cerrando y algo es seguir golpeando puertas. Porque a veces eh, también falta, como decía la Colo, falta preparación en los médicos, eh, falta preparación en los colegios, en los docentes, falta preparación en las personas que tienen en, en parte municipal, falta preparación. Entonces, cuando las mamás sentimos de que hay algo que necesitamos y estamos, queremos acompañar a nuestros hijos, seguir rompiendo puertas. Y el grupo lo que tratamos es eso, acompañar, asesorar o en todo caso, escuchar. A veces lo que más necesitamos es que nos escuchen, eh, que sepan y que podamos visibilizar esto, ¿no? Estamos, eh, nuestros, hijos están, nuestros hijos son parte de esta sociedad, no viven en otro mundo, que también es sacar algunos mitos. Eh, el autismo no es que uno vive en otro mundo, nuestros hijos viven en este mundo, nuestros hijos comparten con todos los demás chicos. Entonces, también es entender que la diversidad, hoy por hoy, debe ser la norma. Está genial ser diferente. Aprendamos las diferencias. Digo, es un trabajo lento y un trabajo que a veces para nosotros es más lento de lo que nosotros requerimos, pero creo que se puede. Digo, Lo más importante es seguir golpeando puertas. Muchísimas gracias por su tiempo, por la atención, y bueno, seguramente con el correr de los minutos la gente irá llegando a esta actividad que tiene lugar hoy. Reitero, convocada por TGD Padre Surlingham aquí en la Unión Ferroviaria, seccional Lynch.